Ahorita, bueno. Adam Smasher <risa> Traspasa wey, qué pedo wey! Prometiste que te cargarías a Silverhand Te voy a contar un secretito Johnny Está con nosotros Ahora no puede hablar Pero lo siento en mi interior ¿De qué coño estás hablando? Al fin te atrapó Punto para Silverhand Guay, buenísimo El El, el bug, güey Bugazos por todas partes wey. Hijo de perra Mató al Saúl bien culero, wey.